Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo punto de prensa de la Fiscalía Regional del Maule. Dejo con ustedes al fiscal regional, Julio Contardo Escobar. Muy buenas tardes. Eh, continuamos con nuestro compromiso de entregar eh, permanente información a la comunidad en relación con los delitos y el accionar de la Fiscalía del Maule y daremos a conocer las cifras regionales de los delitos relacionados con la pandemia y de los delitos en general. Eh, previamente quisiera hacer mención de algunos de los compromisos que hemos asumido como Fiscalía Regional en orden de enfrentar con decisión a las bandas u organizaciones criminales que operan en nuestra región cometiendo diversos delitos. Eh, si bien hemos informado y lo seguiremos haciendo respecto del comportamiento delictivo y la baja significativa que han tenido eh, ciertos delitos es preciso explicar que la disminución de algunos de los eh, fenómenos delictuales está directamente relacionada con la eficaz persecución penal llevada adelante eh, por fiscales de nuestra región. En esta ocasión, y a modo de ejemplificación, me referiré a la desarticulación de dos bandas delictuales durante los últimos meses en la capital maulina, lo que ha permitido anular el accionar de grupos eh, de personas concertadas para cometer delitos especialmente violentos. El primero de ellos eh, referido al asalto de conductores de aplicaciones móviles que eran abordados de manera violenta por los delincuentes quienes requerían el servicio con la finalidad específica de robarles. Así, portando armas de fuego y cuchillos, reducían a los eh, choferes para sustraerles dinero en efectivo y todas las especies de valor que portaran. A pesar de la agresividad a la que fueron sometidos, fueron clave los testimonios y los antecedentes que aportaban la, la, las propias víctimas de estos delitos. Lo que finalmente permitió levantar importantes medios de prueba para esclarecer varios hechos. El trabajo investigativo que realizamos, y la realización de diligencias encomendadas a carabineros de Chile permitió además aclarar varios robos violentos eh, asaltos que, que se cometieron en el sector de la macroferia Talquina eh, donde operó esta banda un arduo trabajo finalmente nos permitió detener a cuatro personas las que fueron formalizadas por robos con intimidación decretándose la prisión preventiva para todos ellos tras eh, el ingreso de estos sujetos a la cárcel este fenómeno en Talca no se ha vuelto a, a presentar. Un segundo fenómeno delictual fueron los eh, violentos robos que afectaron principalmente a pequeños comerciantes de la comuna de Maule y la zona sur de Talca. Generalmente, entre las 19 a 21 horas, los locales eran objetos de asaltos cometidos por una banda muy violenta que, tras amenazar a los locatarios portando, portando diversas armas, los reducían y huían con dinero y especies. Un trabajo realizado hace solo unas semanas permitió identificarlos y, y allanar un total de 12 domicilios y detener a 9 personas las que fueron formalizadas por robos con intimidación y tenencia de armas de fuego, ya que logramos a través del análisis criminal situarlos de manera directa en al menos 10 delitos y además están relacionados... Eh, con otro igual número de hechos violentos, sobre los cuales el equipo de focos investigativos de la Fiscalía Regional eh, sigue trabajando a fin de reunir evidencias que permitan situarlos a cada uno de ellos y así ampliar los cargos en su contra y en definitiva obtener sentencias condenatorias para todos los imputados. Hoy todos se encuentran privados de libertad. Insisto, uno de nuestros principales esfuerzos va a estar enfocado permanentemente en la identificación de estas bandas criminales y la obtención de contundentes pruebas que permitan sacarlos rápidamente de circulación, porque estamos convencidos de que tiene un efecto inmediato en la disminución de determinados ilícitos, incluso en la erradicación de determinados fenómenos delictivos. Estas decididas acciones que hoy damos cuenta en Talca se han materializado en toda la región, como lo hemos informado en oportunidades anteriores y que, por cierto, seguiremos dando a conocer a la comunidad. En cuanto a los datos estadísticos, los eh, delitos en general o comunes han disminuido en un 16% en la región durante este periodo, si excluimos los eh, delitos asociados a la emergencia sanitaria. Estos últimos se refieren en su gran mayoría al incumplimiento del de, de, denominado toque de queda, como lo veremos más adelante. Se mantiene la tendencia de las semanas anteriores que a nivel de los ingresos eh, regionales, los delitos contra la salud pública. Y las estafas son los delitos que regionalmente poseen mayor variación en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de agosto, comparado con el mismo periodo del año anterior. Al observar el comportamiento por Fiscalía Local, tenemos que la Fiscalía Local de Talca ha presentado la mayor disminución con un 15%, siendo además las Fiscalías de Licantén y de Molina las que han presentado un mayor aumento, aproximadamente en un 33%. ...y 22%, y 23% respectivamente. Importante es resaltar la baja considerable... ...de los delitos contra la propiedad... ...como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores. El delito de robo por sorpresa... ...ha presentado una baja de un 30%. El robo en lugar habitado, un 26% de disminución. Los delitos de hurto, un 31%. En tanto, el robo en lugar no habitado... ...ha caído en un 13%. Todos estos antecedentes comparados al año 2019 y el 2020 pero lo más relevante y que nos tiene satisfechos por cierto es nuestra intervención en materia de delitos de robo con violencia o e intimidación como los que precisaba anteriormente que había tenido un incremento considerable a principios de este año alrededor de un 10% de aumento ya que hoy día no solo hemos revertido esa tendencia sino que ha disminuido en un 6,2% respecto de las causas BIF eh, a la fecha, los ingresos en este tipo de causas han disminuido en un 4,3%, con 226 eh, causas o denuncias menos a nivel regional. En eh, estos delitos, la Fiscalía de Parrales es la que presenta la mayor disminución, con un 19%, seguida la Fiscalía de Talca, con un 13%, manteniéndose la Fiscalía de Molina, como aquella en que han aumentado estos delitos aproximadamente en un 20%. En cuanto a los delitos relacionados a la emergencia o a la contingencia sanitaria, eh, respecto de lo eh, informado en el punto de prensa anterior, se puede visualizar un aumento de un 16,5% de ingreso eh, de estas causas. Eh, lo que se traduce aproximadamente en 1.083 causas más en estas últimas dos semanas, sumando a la fecha un total de 7.652 causas se mantiene la tendencia de que la Fiscalía de Curicó es la que presenta el mayor número, con eh, 2.405 causas, en tanto la Fiscalía de Talca presenta 1.444 causas, sumándose en esta oportunidad la Fiscalía Local de Linares con 821 causas. Eh, entre todas estas fiscalías, eh, completan el 61% del ingreso total de causas relacionadas a la contingencia sanitaria. De estas causas, eh, 6.078 corresponden a incumplimientos de toque de queda, es decir, el 79,4% de todas estas causas corresponden, digamos, a la infracción del de denominado eh, toque de queda. Eh, de todos los detenidos por incumplimiento, eh, 1.450 de ellos fueron pasados a control, quedando 847 formalizados y 5 eh, perdón, 565 requeridos en simplificado. Eh, 60 de estos quedaron en prisión preventiva y un menor en internación provisoria y se decretaron en total 693 medidas cautelares. Eh, para concluir este punto de prensa, eh, quiero expresar mis sentimientos de agradecimiento y también de solidaridad para cada una de las personas que forman parte de, de Diario El Centro, medio que por más de 30 años eh, incluso eh, informó a nuestra comunidad regional. Fiscal, pasamos a las preguntas de Patricio Díaz de Cauquenes Net. dice Fiscal, mañana se llevará a cabo una formalización que acaparará a ganar atención a nivel nacional por el impacto mediático del caso. ¿Cómo llega a la Fiscalía a esta formalización? se logró recabar los antecedentes para la recalificación del delito y cuáles son las expectativas de lo que ocurrirá mañana sobre lo mismo, tamaras de, de Moll, señala que sobre qué delito se imputarán mañana y se pedirá la prisión preventiva del indagado, Esteban Sáez de Vélez sobre el homicidio de Norma Vázquez qué antecedentes se pudieron reunir para mañana y eh, que sustentaron el planteamiento de la Fiscalía de pedir que la detención se extendiera y además Manuel Alarcón del diario digital Linares en Línea, en el caso de Norma Vázquez, la familia denuncia el hecho como un femicidio. ¿La formalización será tipificada en esta categoría será un homicidio, lo que permitiría una condena menor para el responsable de la muerte de la joven carabinera? ¿La Fiscalía ya tiene la tipificación del delito en este caso? Bueno, primero que todo, la, la, la Fiscalía ha hecho llegar eh, su pesar, nuestro pesar, a la familia de Norma, ya la unidad de víctimas eh, de la Fiscalía Regional ha tomado contacto con, con ellos, al igual que la fiscal, a fin de apoyarlos y acompañarlos en este duro momento, y otorgarles además una oportuna información respecto de los pasos que daremos en este proceso. Eh, el día sábado apenas tomamos conocimiento del hecho, eh, la fiscal jefe de Linares se constituyó en el lugar eh, a fin de dirigir personalmente la, la investigación y ordenar diversas diligencias que finalmente permitieron en solo horas eh, detener al imputado. Durante estos días se ha trabajado de forma muy ardua y, y rigurosa con la brigada de homicidios de la PDI a fin de eh, reunir eh, diversas evidencias que nos permitan aclarar con la mayor precisión posible la ocurrencia de los hechos que terminaron con la vida de la joven. Eh, junto a la fiscal, eh, Carola Agostini y un equipo de profesionales hemos avanzado sin pausa a fin de preparar los antecedentes para la audiencia de formalización prevista para mañana, eh, sin perjuicio de que la investigación naturalmente se extenderá más allá de la misma. En la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Linares se formalizará por el delito de femicidio y durante la misma se darán a conocer los antecedentes recabados para sustentar tal imputación, a lo que por cierto no me puedo referir en esta oportunidad. Sin duda esta grave imputación exige la imposición de la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva, eh, pero sí les puedo señalar que los esfuerzos de la Fiscalía y de todos los organismos que han participado en, este, en esta investigación como la PDI y el Servicio Médico Legal, no han cesado desde que se tomó conocimiento de este crimen y vamos a continuar en esa senda hasta lograr una acabada de investigación. Otra consulta es de Sandra Riquelme de Telecanal, desde que comenzó el retiro del 10% de la AFP. ¿Han recibido denuncias por estafa? ¿Cuántas y cómo se está llevando a cabo ese proceso? Bueno, lo hemos informado anteriormente y, y, y la mesa de trabajo que creamos con, con fiscales especializados de delitos económicos, analistas, detectives de la PDI, eh, ante este masivo retiro de, de, de personas ha seguido, de, de dinero ha seguido trabajando. Cada semana y eh, ha tomado contacto con jueces, agentes de, de, de, de bancos y jefaturas de las entidades bancarias Ejecutando una serie de protocolos de acción para prepararnos ante denuncias de posibles víctimas eh, La buena noticia es que a la fecha eh, no más de cinco casos han ingresado como denuncias formales en toda la región Lo que están siendo eh, ya trabajados a fin de lograr reunir evidencias y dar con los autores Aprovecho, por cierto, la ocasión para reiterar el llamado a reforzar el autocuidado y eh, al momento tanto de ir personalmente a retirar el, el, el dinero como cuando se hace vía eh, Internet. Eh, es vital estar atentos al cuidado que debe tenerse al momento de digitalizar las claves o de digitar las claves eh, secretas y eh, de las personas extrañas que estén en nuestro entorno, tanto al interior de entidades bancarias o financieras, como al salir de estos lugares cuando hacemos retiro de cantidades de dinero. Ambas policías han establecido servicios especiales y no duden en denunciar estos hechos o acercarse a ellos para pedir ayuda ante cualquier situación que eh, estimen, los pone en riesgo. La siguiente consulta es de César Mazabal de Radio Buena Nueva. Fiscal en Linares hay un caso particular que es el de deceso del estudiante Cristóbal Lobos. El abogado querellante Hugo, Hugo Uber Hidalgo reveló estos días el tráfico de llamadas de joven muerto en el Río Achibueno el año pasado y encontró sin vida, se encontró sin vida luego de 22 días de búsqueda. Dice que el fono del joven fue manipulado por terceras personas. La fiscalía tiene elementos para formalizar un tercero de es decir sí. en qué está el caso bueno, la muerte de este joven es una causa eh, relevante que es dirigida por mí junto a la, a la fiscal del caso. Es un hecho sin duda lamentable y doloroso para la familia y hemos puesto nuestro esfuerzo y, y compromiso en su cabal esclarecimiento, para lo cual se han verificado diversos peritajes y estudios necesarios para lograr este fin. Eh, sin perjuicios de no poder referirme al contenido de la investigación, sí podemos señalar que ya se adoptaron decisiones procesales a su respecto y que se van a materializar de dentro de los próximos días y que, por cierto, oportunamente se darán a conocer por los causas, por los canales pertinentes. Bien, con esto damos término al punto de prensa del día de hoy. Muchas gracias.